ahora sí que puedes ir a descargar el pack gratis. Aceptar los términos ahora nos dice que digamos para qué vamos a usar esto, ponemos para uso personal que es para lo que nos autoriza. Aviso de que no podemos utilizar este contenido para uso profesional. Y nada, como es en Zip, hay que descomprimir.